En esta ocasión nos acompaña el maestro Héctor Benito Sanpedreño Muñoz, profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Eh, gracias. Me permito dar lectura a su ficha curricular. Eh, es profesor de la Facultad de Derecho, fue becario internacional de la Fundación Ford, Programa Internacional de Becas, International Fellows Fund, incorporada al Institute of International Education en 2011-2012. Magíster en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Chile. Es licenciado en Derecho por el campus universitario siglo XXI, incorporado a la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha cursado en dos ocasiones el Diplomado en Derechos Humanos que brinda la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta con dos diplomados nacionales de profesionalización para las organizaciones de la sociedad civil, especialidad, estrategias para la visibilidad e incidencias de las OSCs. Mención honorífica en el Premio Estatal de la Juventud 2005 al mérito indígena por el Instituto Mexiquense de la Juventud. Diplomado en Derecho Indígena por la Suprema Corte de Justicia. Es profesor de cátedra de la Facultad de Derecho desde 2013 a la fecha. Ha sido secretario del Centro para la Proficidad e Innovación Educativa SC, de 2016 a la fecha. Eh, también ha sido profesor de cátedra en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, de 2013 a 2017. Ha participado como proyectista en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. Ha sido asesor en la coordinación de estudios y proyectos especiales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. También ha sido asesor jurídico de ONGs y miembros del despacho jurídico. Orientador también del Seguro Popular del Instituto de Salud del Estado de México en 2010-2011. Promotor social del programa Oportunidades en el año 2009. Ha participado como capacitador asistente electoral del Distrito 23 del Proceso Electoral Federal en el año 2009. Abogado postulante de 2006 a 2009. Presidente de la Organización de la Sociedad Civil México Sin Límites, Nación con Éxito, AC. Ha sido también asesor jurídico en organizaciones no gubernamentales ONGs en municipios del Estado de México. Personal de apoyo en área jurídica del Instituto Nacional Indigenista, hoy Comisión Nacional para el Derecho de los Pueblos Indígenas. Ha participado como colaborador, coordinador y evaluador en actividades culturales, artísticas y de investigación con instituciones de gobierno federal, estatal y municipal. Orientador del primer encuentro de estudiantes de posgrado de políticas públicas de la Universidad de Chile. Fue apoyo en el primer Congreso Internacional de Seguridad Pública en Toluca, México. Fue investigador y coordinador en la monografía Vida y en la monografía y Vida cotidiana de San Francisco al Almoloya de Juárez. Ha sido ponente en diversos municipios del Estado de México en materia de derechos humanos, derechos indígenas y procuración de justicia. Hoy nos acompaña con una conferencia que lleva por título Derechos de Autor y Acceso Abierto, Garantía de Equidad para la Promoción de Intercambio de Conocimiento. Bienvenido, maestro. Al finalizar su intervención, abriremos una sesión de preguntas y respuestas, cuya moderación estará a cargo del licenciado Jorge Estrada. Estas preguntas podrán realizarse desde el chat del Facebook, por donde se transmite la conferencia. Les recordamos también hacer su registro en el link que estará visible durante toda la conferencia. Muchas gracias, maestro. Agradecemos su presencia y colaboración. En este momento les cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Eh, a todos bienvenidos por eh, este medio digital que nos atañe en esta ocasión. Sabemos las razones mundialmente, ¿no? Eh, gracias a la institución, a las instituciones convocantes y bueno, la intención de esto es generar una reflexión en torno de eh, los derechos de autor y el acceso abierto. Eh, les saludo en mi lengua materna, Mazuda Rector Sanpedreño, Tegu Xandej, es mi lengua originaria, es el otomí y gracias a ello pues he tenido la oportunidad de estudiar eh, y terminar la formación académica. Bien, voy a compartir la presentación que tengo para ustedes ahora mismo allí aparece, ¿cierto? Ya le veo maestro. Correcto, muchas gracias. Vamos a hacer lo siguiente. Bien, para la Semana de Acceso Abierto del 2020, el propósito es emprender acciones para contribuir a equidad e inclusiones estructurales y yo me propuse, eh, como les decía, generar una reflexión en torno de los derechos de autor y el acceso abierto. Eh, fundamentalmente haremos énfasis en la garantía de equidad para la promoción e intercambio de conocimiento. Bueno, este es un escenario bastante eh, grande por lo cual vamos a comenzar en este preciso momento. Bien, quiero comenzar expresando eh, dos ideas centrales en torno de la propiedad intelectual. El primer concepto está referido al concepto propiamente dicho sobre propiedad. Y bueno, es que aquí debemos referirnos también a algunos eh, contextos específicamente el contexto latinoamericano lo que conocemos actualmente como latinoamérica respecto del resto del mundo para no enfatizar en alguno de los eh, continentes eh, que ya conocemos específicamente en latinoamérica históricamente había un sentido de comunidad había la posibilidad de interactuar de manera directa de manera relacional entre los seres humanos eh, la historia eh, clásica, digamos, expresa la forma en cómo los seres humanos realizaban sus actividades. En ese sentido, por ejemplo, eh, para la satisfacción de sus necesidades, se apoyaban mutuamente. Eh, se expresa que para satisfacer necesidades eh, básicas eh, la, se dedicaban a la pesca, recolección eh, y caza. Y aquí es muy importante hacer este análisis porque no había la posibilidad, o era casi nula la posibilidad de sobrevivir, sobrevivir si no había un trabajo común. Ejemplo de ello es, si se reunían las personas eh, para lograr los alimentos a través de la casa de un mamut, por ejemplo, pues obviamente difícilmente una sola persona podía encontrar esa posibilidad. En cambio si se reunían, se juntaban y trabajaban de manera colaborativa, la probabilidad de satisfacer sus necesidades alimentarias era mayor. Uh -huh. eh, después va a ir haciendo sentido este comentario porque eh, expresarán ahora, bueno, eso lo sabemos de, de sobra, ¿no? Pero aquí trato precisamente de generar eh, la reflexión eh, que ya tomaremos más adelante en torno del de, eh, acceso abierto. En el resto del mundo no significa que no fuera igual, sin embargo, ese conocimiento, esa forma de trabajo comunitario eh, estaba un poco más enfatizada en nuestro escenario latinoamericano, eh, de tal manera que eh, nos daba la posibilidad entonces de mantener un sentido de colaboración, más allá de un sentido de pertenencia individual, eh, más allá de un sentido de propiedad, ajá. Eh, y esto ha sucedido no solamente en nuestro continente, sino en los eh, continentes eh, existentes en nuestro planeta. Es una acción, es un sentido natural, común, inherente al ser humano. Eso en, el, en, el, en el, la parte contextual, para referirnos. El sentido de propiedad no estaba considerado de manera automática sino que esa, ese sentido de colaboración era la máxima que prevalecía en estos escenarios. La, eh, cambiando drásticamente el escenario temporal, nos situamos en el periodo del de siglo XV, siglo XVI, finales siglo XV, siglo, principios del siglo XVI, donde eh, históricamente se ha reconocido el concepto de modernidad. Y ese concepto de, de modernidad pues comienza ya a tener sus bases bien fundamentadas en algunos hitos fundamentales que le dan origen. Entre ellos, recordemos que se da el descubrimiento de nuestro continente, el descubrimiento de América, y con ello se logra fortalecer el sistema de comercio, comercio en ultramar, de tal manera que eh, el comercio da cabida entonces a el factor de intercambio comercial a través del de factor moneda, la monetización y por lo tanto la posibilidad de intercambiar eh, objetos o bienes a cambio de monedas. Uh -huh. eh, el sistema monetario comienza entonces a tener esa eh, inclusión en el escenario mundial. Y entonces, allí el concepto de propiedad que ya había sido introducido históricamente, pues eh, tiene una fortaleza tremenda. Y es aquí precisamente del donde el concepto de propiedad toma un mayor sentido y referido en específico a la propiedad intelectual, eh, dado que ésta, como lo veremos en unos momentos, tiene una connotación estrictamente comercial. Ajá. Y, y lo comercial tiene que ver precisamente con el intercambio de bienes, servicios eh, a este, contraprestación de un factor económico. Uh -huh. Entonces, todos estos elementos contextuales y todos estos elementos de creación del, de la modernidad eh, se ven reflejados en el concepto de propiedad y en este caso de propiedad intelectual. Aquí eh, hago énfasis ahora en el concepto de intelecto ...que tiene que ver con todo lo relacionado con la creación de la mente humana. Pero específicamente para la propiedad intelectual... ...no tiene que ver solamente las ideas o la, la expresión en sí mismo de estas ideas. Eh, la creación de la mente humana son representaciones mentales. y estas representaciones mentales, en tanto no son exteriorizadas, en tanto no son materializadas pues obviamente no constituyen objeto de la propiedad intelectual. Pero sí eh, forman parte en este sentido eh, de la propiedad intelectual si son expresadas, si se materializan. La sola idea de pensar en manzana en sí misma no forma parte de la propiedad intelectual, porque todas las personas tenemos en la mente ya la idea de una manzana. Pero cuando pensamos en una idea eh, sobre la manzana, de papel, con ciertas especificaciones, pero que además materializamos, claro que forma parte de la propiedad intelectual. Entonces, eh, regreso nuevamente al concepto de, de propiedad. La creación de la mente humana expresa eh, irregularmente, aunque no siempre, porque ahí encontraremos la diferencia, eh, en una evidencia eh, material, pues eh, es fuente entonces de protección eh, del derecho. Y en este caso se buscaría la protección y por lo tanto el retorno de inversión eh, como una contraprestación por el tiempo, el dinero invertido, el esfuerzo o las ideas que los titulares de las obras crean. Entonces, Aquí se encuentra la justificación plena de que la propiedad intelectual pues forma parte de un sistema de comercio, porque hay que encontrar una retribución económica para toda esa eh, eh, inversión de tiempo, dinero, esfuerzo, ideas y todos los elementos que la economía eh, este, expresa ¿no? para tener una retribución eh, económica. El concepto de propiedad intelectual, entonces, pues ya es un compromiso eh, internacional que determina esas características eh, jurídico-administrativas para determinar los derechos que le pertenecen a, cierta, a ciertos individuos o a ciertos grupos de individuos. Si bien no hay una definición formal, si hay, existe una lista de derechos eh, muy este, grande eh, que define... O, o que, como lo digo propiamente, lista eh, las prerrogativas que tienen eh, los creadores. Esto establecido a través del convenio que establece la Ombi eh, de 1967, específicamente en, la, en el artículo segundo, eh, donde expresa un listado de derechos tanto de, en materia de derechos de autor como en propiedad eh, industrial. Algunas características, haciendo mención a lo anterior eh, sobre la propiedad, son dos fundamentales. El primero, que el título ahora, como se... Entonces, con cualquier expresión manifiesta del intelecto humano, Ajá. pero que ya podemos por lo menos visualizar, que ya podemos palpar. Ajá. Y yo, como titular de la obra, puedo utilizarla como me dé la gana, siempre y cuando no infrinja la ley, porque esa es una excepción. Pero además, con ese, esa titularidad de derechos, puedo impedir que otros terceros puedan usar de alguna forma eh, las creaciones que yo estoy realizando. Uh -huh. Entonces, la, las características más importantes en este caso del concepto de propiedad es la titularidad de derechos y además, eh, como, como tal, impedir que otros hagan uso de ellas. Pero también existen principios eh, acerca de la propiedad intelectual. Específicamente estos eh, principios son que los creadores de la propiedad intelectual pueden adquirir derechos como resultado de su creación. Yo soy el creador, yo eh, tengo el derecho, la prerrogativa para obtener eh, la titularidad y por lo tanto utilizarla como yo quiera y que pueden ser esos derechos también objeto de cesión a terceros, Ajá. siempre y cuando, eh, pues obviamente se cumpla el, los requisitos o las características de reciprocidad. En este sentido, la reciprocidad eh, se basa en los conceptos contractuales. Y un elemento fundamental para este concepto contractual es la voluntad. Si una de las partes no está de acuerdo, pues obviamente ese podría ser eh, un contrato, un convenio este, eh, ni siquiera eh, inexistente o nulo de pleno derecho. Sin embargo, esta eh, manifestación de la voluntad nos da la posibilidad de mantener un escenario real. Ustedes definitivamente conocen que eh, estos principios de la propiedad intelectual aplican en todos los escenarios y veremos que también, eh, como ya ustedes han eh, apreciado en las participaciones de los ponentes de alta calidad que han tenido en, este, en estas sesiones, eh, el derecho este, de acceso abierto pues eh, no está separado de estos principios que estoy comentando. Ahora bien, como la propiedad intelectual forma parte del comercio, entonces todos los estados que se adhieren a la legislación, y por legislación me refiero a todas las leyes locales eh, y también a todos los eh, convenios internacionales, los acuerdos internacionales, etcétera, que en materia de propiedad intelectual eh, pues busquen fortalecer o crear como incentivos para la creación de ofrecimientos de protección. El Estado mexicano se adhiere, por ejemplo, a, estos, a esta legislación precisamente para crear eh, incentivos económicos, pero además para lograr el reconocimiento oficial a los creadores porque ellos son precisamente la parte sustancial de protección, eh, su reconocimiento y la protección de sus, obres, sus obras. Perdón. También para crear archivos de información vital, que son necesarios para lograr eh, pues la evidencia específica los, eh, eh, de las investigaciones realizadas, pero sobre todo para facilitar el crecimiento de industria o cultura eh, y fortalecer el comercio internacional a través de tratados multilaterales. Entonces, esta es una de las razones fundamentales porque, eh, por las cuales el eh, derecho internacional fortalece esos principios de protección de la titularidad de los derechos. Entonces, con esto quiero decirles que la propiedad intelectual es netamente de naturaleza comercial, porque tiene consigo pues el establecimiento eh, de mecanismos para hacer retornar eh, pues todos esos eh, insumos de inversión, en este caso para los, los, los creadores. Después de esto, eh, voy específicamente y de manera muy directa con los derechos de autor. Bien, la propiedad intelectual entonces eh, se basa en un mecanismo, en un estado de derechos reconocidos internacionalmente pero la propiedad intelectual se subdivide en dos áreas muy importantes. Una son los derechos de autor, que es lo, sobre lo que vamos a conversar este, en este instante, pero también hay otra área muy importante en propiedad intelectual, que son eh, la propiedad industrial. Eh, y en la propiedad industrial no nos referiremos tanto a ello, pero tiene total relación con los derechos de autor. La propiedad industrial eh, se refiere a marcas, modelos de utilidad, diseños industriales, este, marcas colectivas denominaciones de origen, etcétera. Sin embargo, específicamente en el tema de los derechos de autor el convenio de Berna de 1866 que es el instrumento internacional más eh, antiguo que eh, específicamente se refiere a los derechos de autor expresa en su artículo segundo que las obras literarias y artísticas comprenden todo tipo de reproducciones en el campo literario Científico, y aquí es precisamente donde hacemos énfasis, y artístico, cualquiera que sea su forma de expresión, siempre y cuando estas obras literarias y artísticas en este campo, eh, desde luego entra lo científico, sean originales, y lo original pues obviamente eh, tiene que generar diferenciadores respecto de lo que ya existe. Algunas características de los derechos de autor. Son específicamente los derechos exclusivos, la exclusividad. Nadie puede utilizar esos derechos para sí o para terceros sin la autorización previa del titular. Por lo menos eso es lo que se manifiesta como una característica fundamental de los derechos de autor. Otra característica es que pueden usar o autorizar a otra persona el uso de la obra con la reserva de derechos e intereses reconocidos a terceros. ¿Sí? esa titularidad se puede ceder, pero también existen restricciones que, como les decía, una vez eh, considerados eh, los, eh, las características, las partes pueden, de, de manera voluntaria, optar o no por la celebración de algún contrato o de algún convenio. Pero además, pueden dar origen a obras derivadas. Estas son las resultados de fuentes ya existentes, es decir, la obra original puede tener adaptaciones, modificaciones, siempre y cuando no generen un cambio en la esencia en sí misma, pero sí pueden generar una apreciación diferente eh, que no cambie, eh, como les decía, la esencia de, este, de esta obra. Ajá. Un ejemplo de ello, de las obras derivadas, entonces son eh, traducciones, adaptaciones, arreglos, eh, eh, en este caso para las músicas, adaptaciones para obras eh, teatrales, por ejemplo, o compilaciones. Eh, ya no aplica en demasía, pero eh, yo creo que la mayoría de nosotros conocimos eh, pues las, las famosas compilaciones de, de libros, ¿no? este, donde se sumaba en tema por temáticas eh, pues, eh, conceptos fundamentales, para poderlos compartir de manera impresa. Y para este caso siempre se vela por el respeto de los derechos de autor de la obra original. A pesar de que haya modificaciones o eh, obras, derivadas, eh, obras derivadas, siempre se tiene que proteger los derechos de autor. Luego, los derechos que amparan los derechos de autor específicamente son de dos tipos, los patrimoniales, que permiten la remuneración derivada del uso de las obras, es decir, siempre el aspecto económico, regularmente ya reconocido con los antecedentes que les comentaba, y además los derechos morales, que permiten conservar el lazo personal entre el autor y su obra. Dicen algunos autores eh, que los derechos morales es como un derecho de paternidad, Ajá. donde hay una... Eh, relación íntima en la cual nunca vas a poder, de la cual nunca vas a poder desprenderte podrás desprenderte de los derechos patrimoniales y eso eh, puedes establecer también la forma y las medidas eh, en las cuales podrás realizar este eh, esta eh, autorización pero nunca te podrás desprender de los derechos este, morales. ¿Sale? Ahora bien, los derechos de titular como derecho de autor. Voy a conectar aquí mi. Sí, me escuchan allí, ¿verdad? Sí, sí escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, eh, los derechos del titular, de derechos de autor, específicamente ya toman otra dimensión, el derecho de reproducción, por ejemplo, eh, está otorgado para el titular de la obra, o también el derecho para impedir la reproducción de sus obras, Ajá. el derecho de la interpretación o ejecución, que se deriva precisamente del derecho de la titularidad que tiene el creador para poderla eh, generar cambios eh, crear obras derivadas. El derecho de radiodifusión, el derecho de comunicación al público, que están íntimamente correlacionadas y que regularmente depende una de otra. Asimismo, el derecho de distribución, que no es lo mismo autorizar el derecho de reproducción pero si no autorizo el derecho para distribuirlo, pues obviamente no cobra ningún sentido, ¿no? Yo puedo otorgarme derecho de reproducción, pero no permito que se distribuya y bueno, es, estoy generando allí un obstáculo para el intermediario. Por eso regularmente en los contratos, en los convenios, se establecen como características fundamentales estos dos elementos, estos dos derechos, reproducción, y, este, y distribución, de lo contrario, pues no, no tendrás esa posibilidad. Y el derecho de alquiler, por ejemplo, que se utiliza eh, de manera frecuente, sobre todo en el ámbito digital, que es la posibilidad para generar copias eh, digitales, ya no se estila en demasía eh, la copia de CDs o en algún instante los disquets, ¿no? pero sí existe esa posibilidad de reproducir esa información y de compartirla además. Y hay otro derecho del titular, que es el derecho de control de importación, que tiene que ver con un espacio territorial. Además del derecho eh, para ceder eh, a la autorización para reproducción o distribución de la obra, un derecho de control de importación que tiene que ver con el, los ámbitos territoriales eh, o geográficos y que están íntimamente relacionados con los convenios internacionales a los que los estados parte eh, se adhieran específicamente ahora podemos hablar de México, pero cada uno de los países que se han adherido a estos este, acuerdos internacionales pues tienen ese derecho para determinar eh, si la reproducción y la distribución pueda realizarse en todo ese escenario. Y dicho esto, Específicamente voy con un antecedente, eh, es, a, a, hasta ahí hablamos rapidísimo de los derechos de autor y de aquí se desprende todo el escenario de este, la relación que existe con el acceso abierto. Para el acceso abierto sabemos que existe un antecedente muy muy importante, además de ese algunos más, que es la proclamación de la declaración de Budapest del 99 y específicamente dentro de todo el contenido destacan algunos principios. Uno la ciencia al servicio del conocimiento y el conocimiento al servicio del progreso. Obviamente, el concepto de conocimiento tiene muchísimas aristas, eh, pero específicamente el conocimiento comprendido como la transmisión de información. La información en sí no es propiamente conocimiento. El procesamiento de información, desde luego, que produce conocimiento. Y el procesamiento de información o conocimiento es inherente al ser humano. Eh, sobre todo por las características de racionalidad que la misma ciencia ha determinado. Otro principio es que la ciencia está al servicio de la paz. Y fundamentalmente aquí es donde eh, co comenzamos a tener un equilibrio entre... Eh, los derechos de autor eh, los derechos de reproducción, propiamente dichos con sus restricciones, y el acceso abierto, siempre en un escenario con el cual se puedan lograr eh, escenarios de, de apoyo, de, de reciprocidad, de paz. La ciencia al servicio del desarrollo, eh, comprendido como la posibilidad de crear mejores condiciones eh, de vidas eh, para todos los sectores de la sociedad en el mundo entero y la ciencia de, en la sociedad y la ciencia para la sociedad no hay ciencia sin ser humano definitivamente el ser humano es el creador y por lo tanto esa creación esa información y ese procesamiento de información que, que es conocimiento regresa a la propia sociedad porque está manejada en ciclos en ningún momento la información está estática y para prueba pues hay, hay bastante información. Más bien, esa información, ese conocimiento está fluyendo cada vez más y se va incrementando y se va incrementando y vuelve nuevamente al escenario de la sociedad o por lo menos ese es uno de los de las características que deben prevalecer. Uh -huh. El retorno a la propia sociedad. Y ahí nos encontramos con muchas brechas de desigualdad, entre ellas, por ejemplo, la falta de infraestructura en algunas zonas, pero bueno, ese es otro escenario que, que no, no me gustaría tocar en este escenario, en este momento, pero que son fundamentales para la creación, en este caso, de, de, de, del acceso abierto. Ese es el primer, eh, uno de los primeros antecedentes. Y hablando este, propiamente del acceso abierto… Eh, pues logro identificar eh, elementos muy, muy importantes para la existencia. Una, que está, eh, no está restringido, es un derecho que se otorga a toda persona, todo individuo, todo ser humano. Ajá, y lo veremos, hago en, este, mención eh, más adelante en la aclaración de derechos humanos, por ejemplo, como un derecho humano para no ser discriminado, toda persona, ese es el primer elemento, si hay una restricción, con conexión a internet, porque claro, si no tengo esta posibilidad de acceso, este, pues voy a estar en, en eh, complicaciones, este, como a las que nos encontramos sujetos, todos los que hacemos uso de, de estos medios digitales, el otro elemento es el acceso libre, sin restricciones. Esos son los postulados que busca el acceso abierto, pero además la información científica, academa, ah, perdón, académica y cultural. Y estos tres elementos, la academia eh, derivada del ámbito científico y el cultural, son protegidos por la propiedad intelectual. No hay ninguna posibilidad de que queden fuera de este escenario. Y eh, pues las eh, declaraciones en este caso que le dan sentido, que le dan cabida y fortalecen este sentido de acceso abierto, pues son la declaración de Budapest del 2002, eh, la de Berlín sobre acceso abierto y el conocimiento en ciencias humanidades del 2003, y en el 2003 la declaración eh, de Bethserá, de Bet eh, y estos elementos nos dan la posibilidad entonces de apreciar que el acceso abierto eh, sí tiene legitimación reconocida en ámbitos nacionales e internacionales. Hay movimientos, hay instituciones, eh, como lo sabemos, que logran dar legitimidad a estos procesos de conocimiento abierto. Ajá. Siguen habiendo brechas eh, importantes para eh, trabajarlas, pero es prácticamente ya un escenario en el cual se están adaptando gobiernos, instituciones académicas, pero sobre todo, eh, pues los, las personas, los individuos. Aquí vale la pena, entonces, eh, comenzar a hacer el primer eh, análisis sobre la importancia que existe, una, de colocar al centro del acceso abierto, en realidad, del de la, de la, acceso a la, al conocimiento, colocar al centro, al autor. El reconocimiento que hemos de darle al autor es fundamental. No habría información, no habría investigación, no habría conocimiento en sí sin el autor. El autor es quien le da esa posibilidad de creación humana. Y a partir de esa creación humana, pues obviamente hay una serie de elementos eh, de personas o de actores que tienen una, un beneficio específico y me refiero a ellos específicamente como eh, los centros editoriales, digitales o impresos, eh, los centros de investigación, eh, en este caso los eh, que forman parte del Estado, pueden ser educativos o pueden ser este, en el sector privado, pero además los usuarios. Eh, que pueden ser también otros investigadores o que puede ser cualquier persona que tenga conexión a Internet en este caso. Ese es el punto más importante eh, que quiero enfatizar en esta conversación, en esta reflexión, precisamente porque eh, como en la educación hay que colocar al um, alumno al centro, la escuela al centro, eh, aquí también habría que identificar y colocar fundamentalmente al autor al centro de este eh, análisis de acceso abierto el autor como creador de la obra recordemos y seamos conscientes de que sin creador sin autor no hay obra y si no hay obra pues no tendríamos acceso a ningún tipo de información Ajá. entonces creo que ese es un asunto demasiado importante que deben tener eh, todas las instituciones encargadas de creación de conocimiento pero además de la reproducción y me refiero específicamente a los centros editoriales, en cualquiera de sus diferentes facetas. Eh, la sensibilidad de que sin autor, pues eh, la información sería escasa, sería nula. Y claro, eh, me dirían ustedes, bajo una premisa este, económica, la escasez produce más dinero pues sí, eh, si lo vemos de esa manera, claro que sí podrían generarse nuevos mecanismos para seguir haciendo dinero. Si, si, si finalmente la propiedad intelectual es un, de naturaleza comercial, pues claro, pero creo que habría que generar eh, mecanismos de conciencia, eh, de persuasión, para determinar que el acceso es un derecho humano, la libertad a la información es un derecho humano, eh, y por lo tanto debemos garantizarla con equidad, con igualdad eh, y sin discriminación. La, regla, la legislación de respaldo específicamente para eso que estoy expresando es inmensa, inmensa, pero en este caso solamente me refiero específicamente a las ya referidas que dan origen al eh, acceso abierto, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que eh, pues históricamente ha sido consecuencia de los principios fundamentales que se perseguían en la Revolución Francesa, ¿no? eh, que es igualdad, este, como principio fundamental, igualdad, libertad y fraternidad, y que están reconocidos hasta nuestros días en legislaciones nacionales e internacionales. Y la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, da cabida para esta posibilidad de acceder de manera gratuita, de manera eh, restricta, a estos escenarios de la información. Para este caso, el convenio de Berna, para la producción de las obras literarias y articas, artísticas, así como los acuerdos sobre las eh, ADPIC, los tratados de la OMPI sobre interpretación y ejecución de fonogramas, y los tratados de la OMPI sobre los derechos de autor. Son digamos, haciendo un eh, esquema de equilibrio los elementos que nos dan la posibilidad de hablar específicamente sobre derechos de autor derivados de la propiedad intelectual y acceso abierto e información disponible, suficiente, de calidad eh, en todo el escenario mundial a través de el, este, los mecanismos digitales. Bien, pues eso es prácticamente eh, parte de la información que yo puedo eh, compartir con ustedes. Desde luego, cada eh, estado nacional tiene legislación eh, propia eh, adecuada a su contexto que determina las, las formas, los procesos para, este, eh, para que se consolide este camino para el acceso abierto. Y cada una de las instituciones eh, creadas por estos sistemas gubernamentales tienen eh, sus mecanismos de acción. En México, por ejemplo, por excelencia y determinado por la ley de eh, educación y de ciencia y tecnología, por ejemplo, es el, el CONACYT, eh, a través de sus repositorios. Pero cada una de las instituciones educativas eh, de cada uno de los estados les da esa autonomía y esa posibilidad eh, para poder demostrar la calidad de información, información científica que pueda compartirse hacia las personas. Pero además eh, nos da la posibilidad para abrir nuevos escenarios en materia de propiedad intelectual encaminada a la creación de conocimiento. Eh, quiero expresar que en propiedad intelectual, desde luego, que hay otros procesos específicamente en acceso abierto. Hay otras modalidades con las cuales se puede abrir un poco más el abanico de posibilidades este, más allá del copyright, por ejemplo, pues tenemos eh, dos elementos fundamentales, como el copyleft o el Creative commons, que nos dan la posibilidad de aventurarnos a nuevos escenarios de información eh, de conocimiento abierto, pero que siempre tienen la premisa fundamental de respetar los derechos de titularidad eh, del creador de las obras. Fundamentalmente esa es la premisa, pero más allá de todo este eh, discurso, eh, la equidad consiste precisamente en reconocer eh, las creaciones científicas, artísticas o literarias de los este, titulares de las obras, y es que ese es el elemento más importante. Si no somos conscientes de que la actividad que hacen nuestros investigadores, es eh, además de ser de alta calidad, es fundamental para el desarrollo eh, y para la creación de nuevos conocimientos, pues obviamente vamos a seguir con esa este, imposibilidad de compartir los, eh, eh, y los conocimientos para la creación de más conocimientos es una posibilidad de producir o de reproducir respecto de lo que ya se tiene y eso pues son, son elementos fundamentales para seguir avanzando en materia de acceso abierto puedo expresar como eh, conclusión al respecto una lo más importante que ya les decía el autor al centro eh, los centros de investigación educativos, por ejemplo, eh, públicos y privados y las editoriales digitales o empresas o del tipo que se trate funcionan como intermediarios y los usuarios finalmente que pueden ser estudiantes, que pueden ser, que podemos ser el público en general, eh, los usuarios, eh, usuarios en sí, pues este, formamos parte de esa eh, piedra angular. Pero sin, sin autor, sin creador, no hay obra. Y si no hay obra, no hay posibilidad de reproducir la información, de reproducir el conocimiento. Uh -huh. Ese es el, el punto más importante. Y si hay reconocimiento del autor, entonces lograremos un sentido de equidad, de igualdad. El autor debe tener una retribución económica. No, no está mal que eh, los... Eh, por mal llamarlos, los intermediarios puedan obtener algún insumo este, recurso económico por la inversión que están haciendo, pero siempre con, eh, buscando esa proporcionalidad que deba existir. Pero sin autor no hay obra, y sin obra no hay posibilidad de incrementar el conocimiento. La inversión, es decir, revertir los procesos de la creación de necesidad con un pensamiento abierto con acceso abierto. La dinámica comercial eh, subsiste gracias a la necesidad y gracias a la creación de necesidad que justifica el factor económico. Pero con pensamiento abierto y con acceso abierto podemos revertir esa creación de necesidad. De necesidad. Y a mayor información, mayores elementos para crear ciencia, para crear nuevas ciencias. Y si esto es así, entonces eh, rompemos paradigmas. Puede sonar eh, quizá este, um, utópico este, este escenario, puede resultarles a algunos de ustedes eh, pues, eh, fantasioso esto que estoy expresando, pero es precisamente allí donde existe la posibilidad de romper paradigmas, de cambiar escenarios. En la forma en cómo se comparte la información Recuerden La propiedad intelectual Específicamente derechos de autor Tienen que ver, como les decía, en la creación Y la creación no es otra cosa Que eh, Un proceso natural del ser humano Y con ello tenemos la posibilidad De crear, de innovar Y de eso, pues ustedes saben Más, más que yo, porque así se hace Ciencia también Otro eh, Aporte que podría expresar es que la protección tiene que ver con una explotación económica, pero esta explotación económica debe ser justa y apropiada, pero además debe ser por lo menos proporcional al trabajo invertido. Claro, el autor, dueño de la obra, titular de los derechos, cede eh, parte o la totalidad de sus derechos y lastimosamente obtiene un recurso económico este, muy bajo, pues eso no es un incentivo para poder seguir haciendo ciencia, ¿no? Aunque tenga otras posibilidades de ingreso, eh, habrá que este, proteger eh, siempre en la mejor medida al autor, siempre porque eh, se esfuerza, porque invierte tiempo, dinero, eh, porque además requiere de sus pares para poder seguir creando ciencia, requiere de sus pares. ...para fortalecer y requiere de nosotros como usuarios pues, para poder existir. Así que eh, ese sería el otro elemento. Además de que cuando no existe protección, eh, pues por lo menos está el reconocimiento moral. Ese derecho eh, inalienable, ese derecho que le pertenece por encima de cualquier eh, situación eh, adversa. Si no hay protección... Tiene el derecho moral, y si tiene el derecho moral, tiene la posibilidad de crear legado. El legado no tiene que ver únicamente con el ámbito económico, con la creación de bienes. El, creado, el, el legado tiene que, ver, que va más allá, el legado tiene que ver con lo intangible, el reconocimiento que la sociedad le otorga por eh, realizar investigación descubrimientos eh, por romper paradigmas y la creación de legado es algo de lo que nos estamos olvidando. Yo aquí podría eh, decir un tema que para ustedes pueda resultar eh, cuestionable, pero lo hago con responsabilidad de, de, de lo que expreso, pero claro, si los derechos de autor me dan esa posibilidad y esa apertura para crear conocimiento, no me olvido que existe la otra parte de la propiedad intelectual como el registro de marcas. Eh, yo quiero preguntarme quiénes de, seguramente hay muchos de los investigadores que están actualmente activos, eh, pues seguramente ya tienen marca personal, porque esa es otra forma de explotar, o más bien de invertir y de obtener ingresos este, en función de sus investigaciones, que encontrando los mecanismos adecuados, se cree un reconocimiento eh, diverso respecto de lo que ya existe y pueda obtener algún incentivo adicional, uh -huh. no solamente desde la propiedad intelectual, sino desde la propiedad industrial. Crear sinergias, establecer eh, apertura de pensamiento, establecer eh, la posibilidad de encontrar nuevos mecanismos para que esos incentivos vayan, vayan incrementando. Y la creación de la, del legado es fundamental. Sí, claro, el legado la, este, no te va a dar de comer, pero les aseguro que el concepto de satisfacción, que si bien no nos acomoda a muchos, eh, creo que es un elemento más importante. La historia, reconoce, la historia reconoce los aportes de individuos, de creadores que en su momento no fueron reconocidos. La historia los reconoce. Y los aportes que han tenido en el ámbito histórico tienen en demasía un factor eh, de propuesta o de creación de valor in interesantísimos. Ajá. Así que, ¿a quién de nosotros no nos gustaría que la historia nos reconozca por el legado que estamos dejando a nuestra sociedad basándonos en los principios de Budapest. ¿no? Eh, el principio con el cual se crea este escenario, precisamente eh, estos mecanismos de compartir este, información en este evento tan importante de acceso abierto, eh, promueven precisamente, y, y, y de allí tomo esta idea como conclusión, la diversidad que debe existir, la equidad y la inclusión eh, en los ámbitos de investigación. Y, y desde luego el compartir esos escenarios de información. Además de impulsar la creatividad. Claro, todos requerimos de incentivos. Así dice uno de los principios de la economía. El ser humano necesita incentivos. Pero también los incentivos los podemos crear nosotros. La creatividad debe ser incentivada, debe ser impulsada. La innovación, que no es otra cosa que establecer mejoras, que está establecer eh, procesos más novedosos y crear propuestas de valor apuntan hacia un, eh, los temas de liderazgo, apuntan hacia temas del de hombre íntegro, del hombre probo, del autor que se basa en principios éticos, en principios axiológicos para el bien común, porque finalmente ese es uno de los principios que se busca. Eh, al hacer ciencia Ajá. Así que creo que este eh, no, Este elemento que aporto No está fuera de los escenarios eh, Que todo investigador ya de por sí tiene Y que debería de incentivar más allá Para la creación, como les decía delegado legado personal Y sobre todo, el empoderamiento personal El empoderamiento social Sin dejar de lado No, no, no es una crítica también el, el empoderamiento empresarial. Eso sería parte de los elementos que su servidor puede compartir con ustedes, eh, aludiendo a la equidad que existe o que debería existir entre los derechos de autor y el acceso abierto como una forma para eh, disipar el conocimiento. Eso es lo que podría compartir con, con ustedes. Quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, este doctor. Eh, antes que nada, pues, le felicito por esta plática muy, muy informativa que nos ha servido de mucho. Voy a, a pasar a leer eh, las preguntas que nos hace la audiencia. Antes que nada, bueno, eh, hay muchas este, felicitaciones. Eh, agradecen la ponencia. Y, bueno, una de las preguntas dice... Hola, buena tarde. ¿Es obligatorio registrar una obra cuando es depositado en una plataforma de acceso abierto? Y la otra, bueno, es la misma persona. ¿Y los derechos de autor se pueden transferir de forma exclusiva a alguna editorial, revista o editorial? Muchas gracias. Eh, bueno, el hecho de registrar... Eh, obras pues es, es una prerrogativa que tiene el autor, el titular de derechos que puede o no hacerlo Ajá. aquí hay dos sistemas el sistema tradicional el, el sistema consuetudinario expresa que no es necesario registrar los derechos el creador de por sí al momento de crear, al momento de representar o de expresar sus ideas, es dueño este, de esos derechos. Claro, si busca eh, monetizar en este caso, pues obviamente ahí, ahí va otro escenario, pero no es necesario el registro en, bajo este sistema. Eh, por el otro lado, bajo un sistema eh, civil, pues obviamente el registro es lo que te da la posibilidad para poder... Eh, exigir algún, algún pago sobre la explotación de tu obra. En ese sentido, tú puedes ceder los derechos de tu obra, puedes registrar o no puedes registrar, este, dependiendo de cuáles son las aspiraciones que tú tienes. Y en el caso de ceder los derechos, solamente es la cesión de derechos patrimoniales. Recuerden que los derechos morales esos siempre son inherentes al ser humano eh, y no pueden este, enajenarse, no pueden compartirse, no pueden cederse. Uh -huh. Sí y bueno y la otra es, y los derechos de autor se pueden transferir de forma exclusiva, ¿no No, no bueno eh, todo es con base en cuáles son las eh, condiciones sobre las cuales se pacta este esa transferencia. Eh, en principio en principio eh, to todo parte de la negociación si me permiten expresarlo así a a ante quién se va a, a registrar este pero desde luego que existe te acuérdense, en el, el, el propiedad intelectual las obras derivadas y a partir de ahí este, tiene que otorgarse una propuesta de derechos para eh, que esa exclusividad pues, este, pueda o no pueda determinar eh, ciertos alcances. Entonces, eh, pues eso depende de cuáles son las aspiraciones, en este caso del titular de derechos, y, y cuáles son las características con quien este, va a registrar. Okay. muchas gracias, maestro. Eh, bueno, otra pregunta es, ¿quién, ¿quién es el autor principal de una tesis de licenciatura, maestría o doctorado, el alumno o el director de tesis? ¿Quién es el creador? Yo respondo con otra pregunta. ¿Quién lo, quién lo crea? Definitivamente, aunque tenga un asesor eh, de la más alta calidad, aunque eh, tenga recursos disponibles de manera institucional, eh, y aunque esté pagada esa obra, recuerden, la obra le pertenece al creador de la misma. Claro. Puede haber algunas salvedades, no respecto de los derechos de titularidad, eh, pero esa obra le pertenece al creador. Y en este caso, si el, el alumno este, eh, es quien ha creado todo el escenario para la investigación, a él le pertenece. Ok, gracias. Ese, eh, otra pregunta, ¿en México hay alguna normatividad en licencias Creative Commons? <risa> Se avanza eh, hacia este, este estas vertientes. Definitivamente estas licencias pues, eh, determinan ciertas condiciones de reconocimiento, eh, que no sea comercial, que no sea obra derivada eh, y se está avanzando este, cada vez más para este esta creación de licencias. si sí existen. Eh, ...y se están fortaleciendo este, íntimamente. Eh, la Ley Federal de Derechos de Autor eh, todavía no reconoce este, este sistema de licencias. Eh, hay algunas eh, expresiones fuera de la Ley eh, Federal de Derechos de Autor. Sin embargo, son mecanismos que se están generando más en instituciones eh, este, educativas e instituciones privadas también. Okay, gracias, maestro. Y otra pregunta de María Carmen Arriola dice, ¿cuál es la diferencia entre derecho de autor e ISBN? Por favor. Eh, pues es el reconocimiento que se le otorga a través del de registro, específicamente eh, hablando ya eh, de la investigación científica, eh, el registro que se le da a la obra, eh, con el cual se le otorga este pues una clasificación eh, en específico. El derecho de autor, insisto, no necesariamente tiene que estar registrado. Ese ya de por sí le pertenece a, al creador. Entonces, todo toda, toda esta, esta diferencia radica precisamente en, eh, en un registro que pueda existir o no el derecho de autor no necesariamente requiere de un registro para poder existir. Ok, muchas gracias maestro. Eh, bueno, Anaí Flores nos dice, excelente conferencia, ojalá todas las instituciones que patrocinan investigaciones tomaran en cuenta el papel importante del autor investigador y se siga fomentando crear ciencia. Eh, otra pregunta de Eva Ramírez dice, buena tarde. Excelente ponencia. Tengo una pregunta. ¿El alumno está obligado a depositar su tesis en el repositorio institucional? Eh, no necesariamente, no hay una obligación como tal. Eh, insisto, la, el derecho de exclusividad que le asiste le da la posibilidad para tomar la decisión eh, de incluirlo o no. Además... Eh, los repositorios recuerden que están eh, sujetos a ordenamientos institucionales, eh, hay un este, reglamentos que permiten determinar eh, bajo qué características, eh, sobre todo del de tipo de investigación, la calidad, para determinar si se pueden incluir, no están obligados. Eh, ya es un, es un derecho que le asiste al titular para decidir si se deposita o no y eh, tiene que ver con la reglamentación eh, que existe para este estos repositorios. Ok, gracias. Este maestro, bueno, eh, Felipe Rodríguez nos pregunta, ¿se considera una pérdida para la universidad, para el investigador y la, y la sociedad en general al ceder los derechos intelectuales a la industria privada? ¿Cómo solucionar esto? Pues yo creo que no es una pérdida, eh, pues todo depende de la, del cristal, como se, con que se mire, dicen algunos, ¿no? Es una cuestión de perspectiva. Definitivamente que yo, so, yo estoy a favor de que la información sea eh, pública, que, que, se, que sea a través de instituciones públicas, este, pero hay instituciones privadas que también hacen muy buena labor, hay que reconocerlo. No todo es malo. Eh, todo está en las formas, en cómo se desarrolla. El fondo es fundamental, pero las formas también dicen, dicen bastante. Entonces, este, no, no creo que sea una pérdida de valor, sobre todo cuando son instituciones de reconocimiento eh, eh, pues con, con presencia, con reconocimiento y con legitimidad en los escenarios de, de investigación que cumplan con todos los requisitos que se ha expresado en, en otras ponencias, este, de calidad y de forma adecuados, entonces no nos sería desperdicio, sería en algún caso incluso alguna inversión y encontrar los, las formas a través de las cuales se pueda otorgar un, una dimensión adicional, un, una propuesta de valor adicional a este sentido. Muchas gracias maestro, bueno y Claudia Nieto nos pregunta, ¿puede registrarse como obra artística los diseños de peinados? Sí, sí son susceptibles de creación. Ahí eh, hay un elemento muy importante. Eh, en este caso, eh, para el registro en derechos de autor, algunos autores expresan que lo importante de este registro, además de que sea una compilación y que sea expresa, pues que tengan un sentido de identidad, un sentido de pertenencia, que lleven implícita la imagen del creador, que lleven implícito lo que regularmente se conoce como la firma específica de, de, del autor. Es, sí es posible el registro. Ok, muchas gracias maestro. Estas serían todas las preguntas, igual los comentarios de que ha sido una buena conferencia y felicitando a todos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias maestro. Gracias Jorge, gracias maestro Héctor. Eh, ha enriquecido mucho y seguramente dejará dudas para muchos de los profesores, investigadores, alumnos quienes nos acompañan. Agradecemos su participación y bien me permito compartir y dar lectura a un reconocimiento digital que brinda la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados por su valiosa participación. Bueno. A la letra dice, Universidad Autónoma del Estado de México otorga el presente reconocimiento al maestro Héctor Benito Sanpedreño Muñoz por su destacada participación como ponente del tema Derechos de Autor y Acceso Abierto, Garantía de Equidad para la Promoción e Intercambio de Conocimiento, Octubre de 2020, Patria, Ciencia y Trabajo, 2020, año del 25 aniversario de los estudios de doctorado en la UAE. A la firma, el doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, Secretario de Investigación y Estudios Avanzados en la UAE. Este reconocimiento lo haremos llegar el día de hoy a usted de manera digital. Muchas gracias por su, por su participación, por su colaboración. Eh, seguramente, repito, habrá más dudas y que con gusto, si se quedan registradas, las haremos llegar para su apoyo y, y respuesta en la experiencia. Con mucho gusto, muchas gracias. Quedo atento y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Bien, pues esta ha sido la última conferencia de la Semana Internacional de Acceso Abierto en nuestra universidad. Agradecemos a todos su presencia, su participación y no me resta más que despedirnos con algunas palabras de, de, de alguna manera de reconocimiento y de agradecimiento. El orden y el caos se complementan, cada uno es el término del otro, pero decir término no significa el fin, sino más bien una renovación. Hoy, la Semana de Acceso Abierto en la Universidad Autónoma del Estado de México, ha llegado a su término. Esperamos que estas conferencias y pláticas lleguen lejos y cautiven corazones libres. La Oficina de Conocimiento Abierto se lleva a un dulce sabor de que esto ha traspasado ideales. Estas conferencias sirvieron para acrecentar dudas y fundamentar ideas. Gracias a todos y cada uno de los asistentes. Gracias a todos los conferencistas. Gracias a todos por sus preguntas y participación. Por lo que vemos... Aún tenemos mucho trabajo por hacer. La democratización de la ciencia es un proyecto del que todos formamos parte. Nos despedimos con la siguiente frase. Aquel que recibe una idea se instruye a sí mismo sin disminuir mi educación, como aquel que enciende su vela en la mía recibe la luz sin oscurecerme. Las ideas, nos pueden, las ideas no pueden por naturaleza ser sujetas a propiedad. Tomás Jefferson Muchas gracias. Esta es una actividad de la Oficina de Conocimiento Abierto. Quedamos atentos a cualquier eh, comentario, cualquier sugerencia en materia de acceso abierto. Por nuestra parte sería todo. Gracias.